¿Qué tal amigos? Soy David Peña, presidente de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras y del proyecto Pido un Deseo. Yo estoy con ustedes.